hola cómo están ah, estamos en los últimos podcast que ya vamos a estar haciendo de nuestras sesiones de podcast de este año y estábamos viendo qué hacer en estos últimos podcast y eh, ustedes saben que yo esto, esto partió mucho trabajando con catalina pero fuimos entre en medio eh, agregando eh, a otras personas y al igual que los live y hoy día quiero hablar con alguien que trabaja mucho con catalina que es la área de atención al cliente que es viviana que ha, estado, que, que ha estado siempre mucho tras bambalinas. Entonces, vamos a conversar hoy día con ella, cómo su, ha sido su experiencia trabajando con nosotros, eh, qué es lo que más le ha costado y, y para que la conozca. Entonces, si te, te interesa conocer a la otra persona del equipo de Sasco, eh, quédate en este podcast. La Bibi eh, es una chica que partió con nosotros desde muy abajo en las tareas que, que había que hacer, así como literal que eh, entró haciendo una tarea muy básica y ahí fue avanzando. De hecho, ya ha ido trabajando con nosotros eh, dos años, cumple dos años ahora en diciembre, pero lleva un poquito menos, o sea, sí, un poquito menos, como un año y medio haciendo soporte. Ya, originalmente, cuando ella entró, no hacía eso, allá no puedo contar ahora probablemente cómo parte entrando, pero, pero ha ido creciendo bastante y ha ido y teniendo un desarrollo bastante eh, eh, grande. Entonces, de eso vamos a hablar ahora con ella. Y bueno, les presento a Viviana. ¿Cómo estás? ¿Nerviosa? Un poquito. Sí, un poco nerviosa. <risas> un poquito. No, pero tranquila. Al final es, es conversar un rato solamente. A ver, mira, eh, partamos por algo más sencillo, eh, que es cómo entraste. Porque tú no entraste acá a hacer soporte. Me acuerdo que entraste a hacer unas tareas... Cre creo que lo primero fue regar el pasto o algo sí, así. Sí, primero venía en las mañanas a regar el pasto. Después empecé a hacer compras. Iba al, al centro a comprar cuando faltaban cosas a la oficina. Y después ya empecé a entrar a, más en la... A meterte meter en sí. el computador. De hecho, me acuerdo que un día fue como, oye, Vivi, sé que necesitamos ayuda adentro, quería ayudarnos, y fue como tú dijiste, ya, bueno, veamos qué pasa. Mm, sí. Claro, sí, sí, me acuerdo que partiste así. Y, y, y lo otro que me acuerdo es que, que, que en el caso tú y yo al final, tú, porque tú saliste de colegio hace poco, saliste hace el dos años de do, colegio. Sí, en el 2020. De hecho, saliste, el año que sal, saliste, saliste colegio como a la otra semana partiste con nosotros, algo así fue. Sí. Cuando empezaste a venir. Claro, y tú no eres del área contable. De mm. hecho, por ahí... Uno de los requisitos cuando yo te dije, oye, ¿quieres trabajar con nosotros? Fue hacerte un curso. ¿Te, sí. ¿te acuerdas lo terrible que fue hacer ese curso? Sí, sí. ¿Qué pasó con eso? Fue... No, o se alargó mucho el curso porque a veces el profe como que faltaba, suspendía las clases. No, no. fue muy largo. ¿Pero tú crees que te dio una, una base como para trabajar acá? ¿Conceptos básicos? Sí, sí, igual sí un poco, pero no, no, no es tanto lo que veo yo acá en, en soporte, no, ¿Tú no se toca mucho el tema. Porque eh, eh, al final, ese, yo me acuerdo de ese curso, yo estuve en algunas clases de ese curso y, y era como más de tema, como de contabilidad en sí. Sí. Y acá lo que hacemos en realidad es más un poco de ayuda al usuario, que en realidad son cosas bastante genéricas en general. Que tiene ciertos conceptos, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo que una de las cosas que vi que te enseñaron en el curso era, no sé, cosas súper sencilla para a lo mejor para mí o para alguno de los que esté viendo el podcast, pero que tú en ese momento no sabías que era, por ejemplo, no sé, pues cuál es la diferencia entre una factura afecta y una exenta. Sí, sí. Entonces, y esas son cosas que a lo mejor sí nosotros usamos en la parte de soporte y que hoy día ya ma maneja. Eh, a ver, pero partamos ya con la historia de cuando entraste a hacer soporte. Cuando tú entraste a hacer soporte, te tuviste que enfrentar con... Eh, primero entraste a trabajar con otra chica que, que era la Cata, que ya llevaba más tiempo, y tuviste que empezar a ayudarle a atender como a 500 clientes o menos en esa época, no me acuerdo cuántos eran, pero eran varios clientes. Entonces, de golpe fue como: otra atender clientes. Yo creo que fue un poquito así o, o fue diferente. ¿Cómo viste esa, esa primera parte? Sí, no fue tan de golpe. Igual fue, fue de a poco porque yo empecé, por ejemplo, haciendo. Más certificaciones, que no era tanto atención al cliente. Ah, verdad, pues estuviste sí. haciendo eso. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo certificaciones? ¿Harto, ¿Harto tiempo? Sí, es igual fueron varios. Es, es, como bueno, la pega, es como la pega castigo para todos los que entran. Sí. <risa> todos los que entran sufren con las certificaciones. No, pero después de que aprendí a hacerlas, me gustaba me gustaba hacer las certificaciones. Es que, es, es que son un proceso bastante. Eh, eh, son repetitivas. Sí, o sea, se repetitiva. pueden aburrir pero son un proceso, por lo menos como nosotros lo tenemos preparado y diseñado, son bastante sencillos. De hecho, yo creo que, para pa mi gusto, se hacen bastante rápido esas certificaciones. Sí. Eh, el problema normalmente con las certificaciones que nos devoramos es porque eh, los clientes no mandan las cosas, uh -huh. <risa> o, o, o que mandan una firma y no era, cosas así, pero... Eh, ¿Tú te acordás como de los problemas, así, el problema más grande que, te, tú, tú, que, que tenías en tus certificaciones? problema más grande, yo creo que cuando tenían eh, Situaciones pendientes con impuestos internos, quizás eso era lo, lo que más se tardaba. Es, y ahí es un tema que ellos se tardan en solucionarlo. Sí, o impuestos internos se demoraban también en darle solución al, a los clientes. Con esas famosas peticiones administrativas, sí. que hacen una petición y están ahí dos meses la petición y no se la responden. Sí. Claro, <risa> <risa> <risa> pero ahí lamentablemente nosotros no podemos hacer nada. O sea, sí. tenemos que simplemente esperar. Esperar nomás, sí. Esperar a que lo solucionen. Empezaste a hacer esas certificaciones, pero en algún momento pasaste a hacer atención al cliente. Sí. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Te acordáis? Fue hace tiempo, eso sí, fue hace, fue hace tiempo. No sé si te acordáis más o menos cómo fue. En el sentido de... de porque yo no estaba ahí, porque no. yo, ya, yo ya había dejado la carta que te enseñara, entonces... Eh, Aprovechando que no está. <risa> eh, ¿Cómo fue en el sentido de... Eh, ¿Te costó mucho empezar a ayudar a los clientes? ¿Tuviste que leer mucho? Eh... Leer, no tanto, porque igual era más práctica. Iba sí. practicando. Mientras llegaban tickets, eh, como que la Cata me explicaba lo que pasaba y ahí yo le daba respuesta al cliente. No era tanto de, de leer, sentarme a leer. Eh. Es práctica. Sí. Entonces nosotros, por ejemplo, le podríamos decir a los clientes, mira, si no has usado nunca LibreTE, practica unas dos semanas y vas a aprender a usarla. <risa> Una cosa así, ¿no? Sí, sí. Sí, porque al final uno puede pensar lo mismo, es práctica. O sea, yo me pongo en la parada, a mí me gusta mucho tu caso porque, al final, tu caso es de alguien que no era del área de contabilidad, no era del área de facturación ni del ni de, ni de área de administración, tú eras de otra área. Tú, tú estuviste en un eh, colegio técnico, en un liceo sí. técnico, y tú eras de otra área. Eh, y tú te pudiste involucrar perfectamente en, en la plataforma de nosotros. Entonces, a mí me gusta el ejemplo porque eh, eso muestra que, en realidad, sí se puede aprender. Como tú dices, no tuviste que leer tanto y, al final, fue pura práctica. Mm. ¿Sí? Sí, sí. Pura práctica. <ríe> vale. Entonces... Tú partiste haciendo atención al cliente, pero yo, yo no sé si en algún momento se te explicó, porque yo no lo hice, creo, cuál es el objetivo de, de atención al cliente. O sea, qué es lo que tiene que lograr atención al cliente. Yo no sé si tú hoy día tienes más o menos una idea de lo que tienes que hacer en atención al cliente. ¿Cuál es el objetivo de, de esa área? Bueno, el objetivo principal, obviamente, es ayudar al cliente cuando tiene duda o algún problema con, con la plataforma. Yo lo creo, que yo entiendo de sí, atención al cliente sí, no, eso, de hecho eso es lo más importante también, yo creo que es lo más importante ahora, a veces los clientes piensan que el objetivo de, no, de atención al cliente es o el objetivo del área de soporte es casi como resolverle todos sus problemas y hacer las cosas creo que eso es lo que hemos tratado de explicar que es lo que no hace atención al cliente porque al final tú no estás eh, tú no eres la persona que se mete a la cuenta a resolver el problema en sí, no. ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa en ese caso? Por ejemplo, cuando llega un cliente y te dice eh, tengo un problema, ¿tú dónde divides? ¿Hasta dónde llegas en el fondo? ¿Hasta dónde llega tu trabajo? ¿Y qué es lo que le corresponde al cliente? ¿Puedes hacer esa como división? Eh, Nosotros ayudamos a identificar el problema eso es algo súper importante. Sí, identificar ¿eh? el problema y explicarle qué tiene que hacer para poder solucionarlo. Pero ya nosotros hacer algo por él, por él en su cuenta no, y eso no real, lo hacemos. Y eso en real, yo creo que no, no, las, no lo hacemos principalmente porque. Mmm, para que aprenda, uh -huh. yo creo. Sigo, sí, pues sí. Sigo, porque al final, si nosotros le hacemos siempre el trabajo, siempre va a tener que recurrir a nosotros y siempre va a ser más lento. Uh -huh. Entonces, claro, al final, como dices tú. Yo creo que lo más importante es lo que dices tú, la parte de identificar el problema. Porque esa es la parte que al final, eh, a veces al cliente le puede costar más. Eh, ¿Cuán buena crees que eres hoy día, identificando problemas respecto a hace un año? ¿Han mejorado? Sí, sí. Harto. <risa> ¿Harto? <risa> yo creo que sí. sí. Sí, porque al principio me imagino que te costaba encontrar los problemas, sí. encontrar las cosas. Por lo mismo, porque al final no, no había práctica. No, eso era pura práctica, pura práctica. Pero igual yo creo que se han hecho hasta mejoras o yo he hecho hartos cambios, porque al final yo sigo metiendo libretes eh, en cuanto a, sobre todo, los errores, los errores que se muestran. El, el, el año pasado, de hecho, fue cuando hicimos el trabajo, cuando tú llegaste, si no me equivoco, fue cuando hicimos el primer trabajo como de gran, harta documentación. Cuando la Cata estuvo como tres meses haciendo documentación ella. Ya, sí, sí, me acuerdo. Y sí. creo que ahí tú estuviste apoyando más con la parte de certificaciones. Sí. Creo que fue en esa, fue en esa época, porque tú llegaste como en julio. Parece. En, sí, en julio. Claro, pues, en julio. Y, y me acuerdo que eso duró tres meses y terminó en septiembre. Ahí está, pues, julio, agosto, septiembre. Uh -huh. y, y claro, y se partió haciendo por lo mismo porque al final llegaste tú, que no era del área y necesitábamos documentación para que tú pudieras prestar el soporte, porque si no, no tenías cómo prestar el soporte. Y un poco también de lo que está pasando con la Yani que al final es algo parecido. O sea, llegó ella ahora a, a, a, a apoyar el, el soporte y, y ustedes también están haciendo documentación para que esté en esos casos eh, explicado y para los clientes también. Sí. Yo creo que lo más complicado, como dice tú, al final, es poder identificar el problema. Y, y si eso se le puede enseñar al cliente, es, es como lo más valioso, porque al final eso es lo que el cliente al final termina eh, ayudando a resolver su problema. Ahora, a ver, dentro de todo este proceso que al final uno hace, que es eh, explicarle a los clientes el problema, nosotros, por culpa mía, tengo que reconocerlo, eh, no estábamos haciendo capacitación inicial a los clientes. De hecho, muchas veces nos preguntan, oye, ¿ya viene capacitación inicial? Y ahora, como no? Hay documentación. Sí. Entonces, me gustaría saber cuál, crees que, cuál, cuál es tu opinión respecto a eso, porque a veces pasa mucho, sobre todo acá, o en las empresas en general. Claro, yo, yo que soy el, el, el, el, el dueño de la empresa, entonces como, ah, la palabra del Esteban es la que manda, pero a veces ustedes pueden tener otra idea. Pues entonces, me gustaría saber cuál es tu opinión respecto a esas capacitaciones que no se hacían y si le ves alguna ventaja que hoy día se hagan, porque al final creo que eso era como... El problema que había muchas veces para que los clientes empezaran a usar la, la plataforma, ¿no? Sí, sí. Y lo que me he dado cuenta ahora es que las capacitaciones, cuando se terminan, los clientes dicen, no, si sí, ahora me quedó mucho más claro sobre la plataforma y cualquier duda le escribo. Pero se nota que sí... Que sí sirve. Sí, sí sirve. Claro, porque antes lo que pasaba era que tú hacías la habilitación y, y cuál era el último mensaje, era como ya emita su documento y nos avisa. Sí, y al final, la, la otra semana nosotros revisábamos si había emitido, emitido o no, no y, cer y cerrábamos el ticket. ¿Pero no había un, un, un apoyo más allá no. o, o, o, o en el fondo un, ¿cómo se llama? Un, un seguimiento más grande para saber si la persona pudo emitir o no o entender cómo se usaba? No, era solamente eso. Sí, sí, no, no reconocer que eso era culpa mía, yo era el que no quería hacer esas capacitaciones, pero tampoco, no, bueno, este año han pasado varias cosas, ha aumentado, eh, entre otras cosas, eh, hay más personas que nos pueden llegar a hacer las capacitaciones, porque esas capacitaciones de, de hecho las están haciendo las chicas del área comercial, sí. con el apoyo de ustedes, sí. de soporte, pero está haciendo el área comercial, y, y eso también al final se empezó a hacer así para que ellas también conozcan la plataforma, porque tienen que saber que están vendiendo, obvio, entonces sí, creo que eso fue una buena idea. ¿Cómo crees que lo han hecho? ¿Tú has visto algunas capacitaciones ya? Sí, sí. Yo encuentro que está bien porque se explica, se explica lo básico de la plataforma, pues lo básico que tiene que saber el cliente sobre la plataforma. Entonces, si tuvieras que tú decirle a un cliente, "Oye, ¿te conviene tomar la capacitación?" le conviene. Sí, sí le conviene. Porque eso le va a mostrar las cosas básicas que Básico, tiene... sí, lo básico de la plataforma. Que tiene cosas? Que sí, sí, sí. Ya, entonces, en muy aleja, si te ofrecen la capacitación, eres cliente de nosotros, te ofrecen la capacitación, tómala, porque es muy buena. <risa> Ya, ahora, ahora vamos a pasar a la pregunta complicada del podcast. <ríe> a ver, me gustaría que tú nos contaras con tus palabras, porque esto es algo que tampoco yo nunca he hecho contigo. Entonces, no sé si... Eh, creo que el primero es primero que lo hacemos. Explícame con tus palabras los proyectos que tenemos, ya para que lo, los que lo están escuchando este podcast eh, los puedan entender desde otro punto de vista. Yo te los voy a ir nombrando para ayudarte con el listado. Eh, y creo que hay algunos de esos que ustedes no dan soporte, no se meten. Entonces, te, eh, partamos por el más simple. LibreDT. ¿Qué hace LibreDT? para qué sirve la plataforma LibreDT? LibreDT. LibreDT.cl. Sí. <risa> dale, dale, dale. Eh, para la misión de documentos eh, electrónicos. Sí, para la misión de documentos electrónicos tributarios. Sí. Eso, es, eso, esos documentos tributarios son de... ¿Primera categoría o segunda categoría? De primera de, categoría. Son de primera. Sí. Los de segunda categoría, ¿en qué proyecto están? Están en... BH Express. En BH Express, BH yeah. Express sí. Claro, aquí lo que pasa al final es que ustedes se han dedicado mucho tiempo. De hecho, creo que ustedes antes no daban soporte ni para... Se centraban mucho en libretes, creo. Sí, era solamente Solo en libretes. Libre creo Ahora ahora se están metiendo más en BH Express que otros sistemas, pero hace poquito, creo que es como un mes, algo sí, así. Sí, por ahí. Un poquito más de un mes que se está metiendo en los otros proyectos. Claro, es que tampoco tengo, llega mucho. Mucha consulta. Sí, no no llegan llega, no, llega pocas consultas y además que las otras plataformas son más sencillas. O sea, uh -huh. libre de tener uno que pensar que la plataforma es compleja. Es que tiene más módulos. Tiene más módulos, tiene más cosas y muchas cosas relacionadas a estos documentos tributarios. Sí. BH Express, como tú dices, para la emisión de documentos de segunda categoría, que son las eh, boletas de honorario. Uh -huh. Pero es una plataforma mucho más sencilla. Mucho más sencilla. Hay un proyecto raro, hay un proyecto raro, que apareció, que es con taffy que con Taffy yo, yo no sé si alguna vez te explicamos bien cuál es el objetivo de Contafi, pero yo, yo no sé si tú sabes para qué lo usan hoy día los clientes, porque eso es una cosa, o sea, uno vez esos hace un proyecto y los clientes lo terminan usando para otra cosa. Sí. Si, si yo te digo Contafi, ¿qué se te ocurre? Para la boleta de, de, tercero, de, para tercero. La boleta de tercero. De hecho con Taffy hace más cosas que eso. ¿verdad? Pero. Tú, los clientes, todos piensan que solo para boletas de terceros porque es la función que más le gustó. Uh -huh. Ahora, bueno, de hecho, sí. lo, paréntesis. El otro día vi un ticket de un, de un cliente que me dijo, oye, ¿sabes qué? Contafy tiene varios detallitos que se podrían mejorar en la plataforma. Varios cositas que se podrían ir mejorando para que la plataforma fuera más amigable. Pero a pesar de eso, dijo, nos encantó la plataforma Contafy porque nos soluciona un problema súper grande que es emitir masivamente boletas de terceros. Dijo, ya ¿cómo lo hacemos? Me dijo, para meter a todo el resto de las empresas de holding. Fue como, uh, bacán. Okay. O sea, al final se hizo una solución, que en realidad Taffy lo que buscaba, que esto no lo sabe nadie yo creo, o sea, no lo sabe ni, yo creo que lo sabe Felipe y yo. <ríe> y nadie más, que son los que estamos trabajando en fondo en la programación. Pero Contafi al final lo que buscaba era ser una plataforma para mostrar datos, para mostrar datos y analizar datos. Ahora, eh, ese es el objetivo mío y de hecho yo sí la ocupo para eso con Sasco. O sea, eh, si me meto yo a, a ver esos números, tengo mis números, mis indicadores, los tengo en con TAFI, eh, pero, como tú dices, al final terminó siendo papuleta tercero. Sí. Y de hecho, específicamente, la emisión masiva. O sea, me quedé algún otro proyecto. Bueno, API Gateway, mm -hmm. pero no, no, no me voy a meter ahí porque ese es más técnico y ese sí que ustedes no lo han visto nunca. No, no. Eso no, no lo han visto no, nunca, eso. pero solamente para que el resto sepa, API Gateway tiene que ver con la extracción de datos de impuesto interno, pero es todo mediante servicio web. Ahí la chica soporte de este nivel de soporte, porque usted eso es lo otro importante, porque ustedes están en soporte 1 y 2, sí. pero nosotros tenemos un soporte nivel 3, que es el que ve a uh -huh. Entonces ustedes no están metidas en, en ese soporte. Nosotros habilitamos solamente las cuentas. Claro, habilitan las cuentas, sí. pero no se meten más no, allá con el soporte. Más. Sí, sí, eso es un... Bueno, de hecho ustedes habilitan todas las cuentas. Sí. Todas las cuentas, todos los proyectos. todos el proyectos que se habilitan porque hay otros uh -huh. proyectos que se registran solo, como en batch con Taffy, se han registrado solo. Ah, me queda el proyecto más importante. Bueno, no más importante, pero el proyecto más importante hoy día, eh, que es sales ¿Qué hace BillMySales? MySales Bill es una pasarela de facturación que conecta al e-commerce o la tienda con el facturador que tenga el cliente. ¿Y eso para poder...? Emitir, para emitir eh, automáticamente. O emitir automáticamente todo. Sí. Exacto, eso es súper simple la definición. De página web. De <ríe> páginas, sí. La, la sacaste de la página web. Exacto, eso es lo que hace BMSet. Y, eh, y claro, es el, ese, ese sería el quinto proyecto. Y en ese proyecto ustedes sí se meten un poquito más porque hacen las habilitaciones. Sí. Y, y las integraciones. Y también. las integraciones también. Claro, que es lo que le pasa a veces a los clientes que te dicen... Claro, alguien me dijo el otro día, oye, pero es que el proceso de configuración es muy complicado porque eh, estábamos trabajando con un, eh, creo, creo que era uno, un proveedor como un e-commerce, no era un e-commerce, pero era, era, era uno de los orígenes de datos en el fondo, uh -huh. y nos dice, oye, pero es que la integración es mega complicada porque, porque nos pidió ver el manual. Eh, y nosotros dijimos, pero es que nosotros no le pedimos al cliente, claro, lo hacemos nosotros. O sea, el cliente no da acceso a las cuentas y lo hacemos nosotros. Entonces, en realidad es complicada para nosotros, pero en realidad no es complicada porque nosotros ya sabemos hacerlo. Uh -huh. Entonces, tiene varios pasos, sí, varias cosas que hay que configurar. Pero eso lo hacen ustedes. Sí. Ustedes son los que configuran. Igualmente, hay, a veces han tocado clientes que piden la, el instructivo para realizar la integración, es ellos. Ah, eso está bueno. Y en sí. esos casos, ¿qué pasa? ¿Lo pueden hacer o no lo pueden hacer? Sí, sí, le, le mandamos la, la, los instructivos mm. y lo realizan ellos. Lo, Igual nosotros le hacemos seguimiento a las cuentas. Para revisar que lo hayan emitido. Sí. Y, y después ustedes revisan y si sí está funcionando. Sí. Ah, qué buena, qué buena. No sabía eso. Bueno, lo, lo ideal de hecho sería en el futuro, ojalá, mejorar toda esa forma de integración y toda esa forma de, de cómo se hacen las, las conexiones. Para que ojalá los clientes lo puedan hacer solo siempre. Uh -huh. Ahora, yo, porque soy medio negativo a que lo hagan ellos? O no quiero que lo hagan ellos, porque en realidad lo que se hace es una vez. ¿por? Y si no se toca, porque a veces cliente que se pueden tocar las configuraciones sí. y ahí dejan la embarrada. <risa> <risa> eh, sí, vos pasó el otro día con un cliente que eh, está, por ejemplo, paréntesis, está, ya que a veces hablamos de problemática, <risa> había un cliente que estaba reclamando que por qué se le estaban generando facturas para personas naturales. Entonces yo me puse a mirar la configuración de VMware Sales y tenía una opción que decía documento por defecto, factura. Y además agarró todos los flags, que son estas opciones que se activan uh -huh. para activar cierto comportamiento, y lo activó todos. Uh -huh. Y uno de esos, flag, dice, si no están los datos para hacer factura, ir a Libre a buscar si hay datos y usarlo. Uh -huh. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que esa persona natural, eh, obviamente no colocaba el giro cuando compraba, pero, como tenía ese flag activado, iba a LibreTE, encontraba que tenía un giro, que puede ser cualquier cosa, porque en LibreTE pueden haber cualquier dato, y lo usaba. Y le salía factura, porque además tenía por defecto el documento de factura. Entonces, claro, si los clientes empiezan a tocar las configuraciones, pueden pasar cosas raras. Entonces, ahí generalmente lo importante sería que tocaran las configuraciones si, si saben bien el cambio que van a hacer. Sí. Pero generalmente, como tú dejas la cuenta, funciona. Funciona uh -huh. bien. Por algo le piden a ustedes que hagan... Que hagan pruebas. Que hagan pruebas. Sí. Pues, Resumir un poquito de qué se tratan esas pruebas desde, desde tu punto de vista, no de lo que hace el cliente, sino por qué para ti, habilitación, es importante que los clientes hagan esas pruebas. Porque así verificamos que la, que la configuración que realizamos eh, está, está todo ok. Po. Está todo okay. Claro, porque es la única forma de probarlo. Sí. Porque alguien puede decir, oye, pero no son todas las configuraciones iguales. No, no son todas iguales. Porque depende de la configuración que el cliente tenga en su e Y lo que quiera el cliente también. Y lo que quiera el cliente, porque sí. no todos quieren lo mismo. No uh -huh. todos quieren facturas, no todos quieren boleta Algunos quieren boletas no nominativas, otros nominativas. Uh -huh. Entonces, por eso que hay tantas opciones en BIMERCED. Sí. ¿Estás mareado uh -huh. con las opciones que hay alguna vez en BIMERCED? ¿Son muchas o se entienden? No, sí se entienden. Igual al principio me costaba un poco más, pero... Práctica. Práctica. Sí. Práctica. O sea, moraleja de este podcast. Practiquen, prueben. Intrusen, no cambien la opción ¿sí? <ríe> sin preguntarnos, eh, o, o, o sin leer muy bien, pero es práctica, es práctico usar los nosotros. Eh, ya, esos, esos son los proyectos que tenemos, esos son los proyectos que tenemos, creo, sí, sí, sí, sí, hoy día tenemos cinco proyectos que son esos cinco que conversamos. A ver, estamos diciendo recién que al final eh, es práctica, pero me imagino que tú podrías dar alguna recomendación a los que van a partir usando las plataformas de nosotros. Puede ser genérica, puede ser por proyecto, como tú quieras, pero ¿hay alguna cosa que tú les puedes decir? mira, si van a empezar a trabajar con los software de nosotros, las plataformas de nosotros, yo les recomendaría que. que tomen las capacitaciones. Sí, o sea, punto. Por sí, porque no muchos toman las capacitaciones. Yo encuentro que son buenas, aparte, son, son gratuitas. Po. Claro, o sea, son parte del sí, servicio. Sí. Son parte del servicio. Bueno, de hecho, o sea, son, uno puede pensar que son gratuitos porque antes no las hacíamos y ahora sí si las uh -huh. hacemos, se, se empezaban a hacer y no, y, y, y, y no se está cobrando más. ¿Alguna otra cosa? Me imagino que tres recomendaciones. A ver, llamo una. Ya, yeah. las que tomen las capacitaciones. ¿Una? Eh, <risa> sí. Que revisen la documentación que tenemos también. Es harta. Sí, es harta. Pero, pero, pero, pero sirve harto. Y aparte, la, la mayoría tiene video ahora. ¿La mayoría? Sí, eso fue algo bueno, que se empezó sí. a hacer ahora. Uh -huh. Eso se estaba haciendo ahora en los últimos dos meses, creo, o sí. tres meses. Sí, se le empezó a añadir video a todas las toda la documentación Y se, se ha estado mejorando también. Y lo otro es que esa documentación, si bien hay mucha, por lo menos en LibreTE, bueno, en realidad en todo, están estas... En LibreTE, en la parte de soporte, hay unas preguntas frecuentes como recomendadas. Sí. Y además están las academias que creamos. Ah, que también. En el fondo es una sección de... Explícalo tú. De preguntas frecuentes... Con video. Con video en cada proyecto. Sí, y son poquitas, video. son como las cosas más importantes. Uh -huh. Lo básico. Lo, lo básico para poder usar la, la plataforma. Sí. Y ahí tenemos dos. Entonces, seguir las preguntas frecuentes o la documentación. ¿Y tercer consejo? Practicar. <risa> <risa> Practicar, que practique Sí, es que es verdad, es verdad. Por ejemplo, lo que pasa a veces con, no sé, vamos a abordar un caso sencillo, emisión masiva. Cuando quieren hacer emisión masiva, lo mejor es que prueben antes, no se tiren a hacer una emisión masiva de mil documentos de una, irreales más encima, <coughs> prueben con dos o tres borradores, vean que salen bien, que los montan están bien, que es como quieren, y después hagan el resto, ¿cierto? Sí, ¿sabes? sí, eso es lo que se recomienda, eso es lo que se hacer se recomienda. Dos, con dos documentos primero y después ya, si está todo ok, eh, seguir emitiendo los demás. Sí, sí, porque al final yo creo, como decís tú, eh, es práctica, ¿no? es práctica, uh -huh. es eh, como cualquier cosa, eh, hay que aprender a usar la, la plataforma. Eh, ¿Son las plataformas más amigables que existen? No te voy a decir que sí, porque las hice yo, muchas, muchas <risas> las diseñé yo, no somos expertos en, en, en diseño en, en, en UX y en UI, cosa que sí estamos mejorando, porque tenemos alguien que está justamente eh, preparándose en eso para poder sí ofrecer una mejor experiencia de usuario. Eh, y diseño de interfaces eh, pero tampoco son difíciles de usar, o sea, son no. bastante intuitivas en general, pero hay que practicar para saber dónde está cada opción. Sí. ¿Te gustaría añadir alguna cosa más a, a lo que hemos conversado con respecto a, a la plataforma o, o tu área, o con eso ya estamos más o menos eh, ok con lo que podemos explicar en video, por así decirlo? No, yo creo que estamos, estamos, estamos ok. okay. Sí. Ya, entonces, te agradezco haber participado en el podcast y yo lo voy a cerrar. Entonces, a ver, bueno, ella es Viviana, la Vivi, y como les contábamos, ella entró a trabajar hace bastante tiempo con nosotros y, y, y, y como yo dije recién, una de las cosas que a mí me gusta de ella es que eh, es nuestro usuario en el fondo, que muchas veces hemos usado para probar las plataformas, porque ya no es del área, o, o, o no partió siendo de, del área contable o de facturación. Entonces, como ella dice, eh, practiquen ya porque la práctica hace el maestro eh, y practicando obviamente pueden conocer la plataforma de nosotros apóyense en la documentación y ella, y ella obviamente junto con las otras personas que están en, en soporte siempre van a estar dispuestas a atenderle y resolver sus dudas pero como ya dijo siempre con el objetivo de orientarlos con los problemas y que ustedes puedan resolver sus situaciones como siempre les hemos explicado eso, creo que nos quedan, eh, nos quedan dos podcasts, este es el antepenúltimo, nos queda un siguiente podcast eh, que va a estar interesante, que tiene que ver con el cierre del año eh, en la empresa, y el último ya es un podcast sorpresa con el que vamos a terminar el año justo antes de año nuevo. Así que si les interesa conocer estos dos últimos podcasts que vamos a estar eh, creando, eh, suscríbanse a YouTube, suscríbanse a Spotify y nos vemos en el siguiente podcast.